En el tercer Congreso Mesoamericano de Consejos Agroalimentario, debatiremos, sobre la Sexta Carretera Marítima de México, las rutas logísticas y los retos de las aduanas de cara a la economía azul, alianzas y vinculación con compradores internacionales, navieras y agentes aduanales para conectar Centroamérica, el sureste, el centro y el norte de México con California. Los expertos comerciales, productores y movilizadores de carga con nuestras autoridades portuarias, la coordinación general y legisladores, promoviendo el uso de las carreteras marítimas.